Y comenzó su carrera diplomática en el año 1988 y esa carrera la ha llevado a varios destinos, entre ellos a Venezuela y a Moldavia. Y ahora desde 2016 la tiene acá en Uruguay. Recibimos a la embajadora de Estados Unidos en Uruguay. Kelly Kayderling, que es una hincha. Se nota. <risa> Perdón, ¿se nota o no se nota? Yo creo que nos ubica en un lugar que quedamos re malparadas. Nos quedamos malparadas. paradas contigo. Ay, a ver, que nos hagan a gana. Los se dan de gris. No, me, me parece, que, muy me me me parece que no están preparadas para el juego de panaderos. Digo que nos van a deportar de mañana. Che, nos deportan de Uruguay en cualquier momento. <risa> no nos sacan todo. Ay, sí, es Ahí está. está. Es increíble, sos muy hincha de Uruguay y estuviste re poco eh. acá. Bueno, sí, apenas eh, hasta ahora dos años. Eh, y nada, ustedes saben que el equipo de Estados Unidos no calificó. No. Y no vamos a decir <coughs> por qué sí. no calificó okay. y contra quién perdió el último partido. Porque además fue que perdió contra dos países, ¿verdad? Trinidad y Tobago. Y to <risa> <risa> <risa> o sea que no fue, no fue poca cosa. <risa> La <risa> Pero bueno, es doble. <risa> no calificó Estados Unidos. Y nada, tenía que hacerme hincha entonces del país que es ahora mi hogar. Uruguay, claro. Bueno y lo hiciste con todas, digamos, así con todas las ganas. Exacto. O sea, llegaste hasta el final. Exacto. Y de suerte exacto. que la selección responde bien, ¿no? Sí, Porque va imagínate, en. te la jugaste. Y va bien. Eh, exacto. No, hasta Oye. ahora. Ahora desde siempre te gustó el fútbol o es algo que empezaste a palpar sí. desde que llegaste a Uruguay. No, yo sí, yo sí fui una de esas, de esas niñas que le gustó mucho el deporte. Ajá. Eh, o sea que nada, yo hacía natación y fútbol y básquet. Yo fui a una, a una secundaria chiquitita, o sea que uh -huh. hacíamos de, hacíamos de todo. Eh, pero les cuento que hay el fútbol ha estado muy presente para las mujeres en los Estados Unidos uh -huh. desde, yo diría que desde una ley eh, federal que pasó, en, que se aprobó en, en 1972, wow. esa ley dijo que para todas las instituciones que recibieran eh, fondos del gobierno federal, esas instituciones tendrían que dar eh, oportunidades tanto educativas como deportivas uh -huh. a los niños y a las niñas y no se podía discrimi discriminar o sea que yo ya claro. y mi generación ya se cría eh, con esa idea de que el deporte es para todas perfecto uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y nada o sea que yo me crié con el fútbol y, y con otros deportes más y, uh -huh. y nada me gusta más <risa> tengo que decir me gusta más jugar que, que verlo por televisión pero está bien y ¿no? bueno. ¿Sabes o sea, qué jugás difícil? y cómo jugás? ¿En qué puesto jugás? Eh, yo de mediocampista. ¿De mediocampista? Porque eh. ni, ni soy... La cabeza. Es, es, la o sea, estrategia. Ni soy lo suficientemente alta para hacer, para hacer defensa, defensa, ni tengo el pulmón como para salir adelante siempre, eh, en, para marcar los, eh, los centros, entrar ahí eh, como delantero. O sea que mediocampista, un poquito de esto, un poquito... ¿Y un tienen un poquito equipo de en la embajada? ¿Se organizaron como para jugar algún partido cada eh, tanto? Algunos, t sí, tenemos algunos que juegan, eh, pero yo no juego aquí, desafortunadamente. No, acá ¿No, que. No, aquí no. Porque se supone que, que por, porque si es por que embajador se puede, eh, ¿No, se puede sí, jugar no sé, yo creo que yo creo que hay por que. Si te como lesionan? Que... No. No, ¡No! Tenemos que asegurar las piernas de la embajadora. <risa> Ay, por no. favor, aseguremos las piernas. <risa> no, no. Eh, yo, de, de verdad, lo que me he dedicado aquí. Uno tiene que hacer, me parece que. Las mujeres, todos tenemos que hacer eh, algo deportivo, algo físico, todas nuestras vidas. Es más, para llegar claro. <coughs> a mi edad, eh, llegar eh, a, a toda salud. la salud. Exacto, Salude. exacto. O sea ah. que yo aquí en Uruguay eh, me he dedicado al CrossFit. Opa. De hecho, sí. Ah. Okay, o sea que bien. para mantenerse para uno... <risa> No sos sé. no el prototipo de una embajadora común, digamos. No, Yo espero que normal, no. Normal y común no son palabras que me gustan demasiado, pero sí. en realidad es siempre uno que piensa en, en, en, en embajador y demás, ah, piensa en protocolo, en trajes, en una eh, solemnidad y una seriedad. Sí. Y no sos ese prototipo. Yo espero que no. Uh -huh. Justo hablábamos de que me parece que ese prototipo era el prototipo correcto en el siglo XX. Uh -huh. Y que ya para el siglo XXI se trata de llegar no solo de canciller a canciller, de ministro de economía a ministro de economía, se trata de, de llegar a todo el mundo. Ustedes lo saben, hay, tenemos que llegar, no es suficiente llegar solamente a los funcionarios del gobierno, sino llegar a los medios, llegar a la sociedad civil, uh -huh. llegar a los curas, como vino el padre uh -huh. antes sí. para... Eh, para llegar a los, a los maestros, a los docentes, a los estudiantes, eh, ya un país, sea Estados Unidos, sea Uruguay, el, un país tiene que llegar a todo el pueblo de otro país. Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo vas a llegar si tú eres una así con traje y corbata siempre? Uy, tienes que acercarte culturalmente al lugar donde estás viviendo. Si te veíamos este, en, la, en, en Twitter, por ejemplo, uh -huh. de alguna manera estás casi que describiendo con tus compañeros de trabajo cómo habían sido los goles, o sea, con un compromiso. Nos <ríe> sí, sí, sí. veíamos a todos tirados, <ríe> cual si fuese el living, ¿no? Ah, Frente al, al plasma, sí, así, a la, la pantalla. Sí, sí, sí, tenemos una... Cuando juega Uruguay. Conviviendo, no ¿y esos uh -huh. son los empleados de la embajada? Son, sí. O sea, que cuando juega Uruguay, ponemos una pantalla grande ahí en medio, en como la plaza central de nuestra, de nuestra embajada para poder todos verlo. Y estás describiendo el partido contra Rusia, uh -huh. ¿verdad? De esta semana pasada, esos, esos dos primeros goles divinos y además el tercero de Cavani. De Cavani. De Cavani. <risa> que tenía, no, no podíamos completar el partido, ¿verdad? O no se podía <risa> completar el partido sin, sin un gol de Cavani. Que estás acá embajadora hace dos años ya, desde sí. 2016, y ya te sí. adaptaste muy bien a nuestra cultura y a nuestra idiosincrasia. Pero ayer fue tu último acto público, viene otro embajador. Sí, ¿Cuándo te vas? Sí. Yo creo a principios de agosto. Pero todo eso depende, porque el próximo embajador lo tienen que aprobar todavía el Senado ah. entero de los Estados Unidos. Y entonces, según esa confirmación, esa aprobación del Senado, entonces ahí comienza ya la marcha regresiva como para eh, para que él llegue. Claro. Eh, porque es el presidente de los Estados Unidos el que designa siempre a los embajadores. Uh -huh. Yo sé que es una rotación eh, que viene tarde o temprano, depende del presidente, depende de cuando él, él quiera poner a, a diferente gente. Y yo sé que, bueno, me ha tocado mis, mis dos años aquí en Uruguay. Eh, ya me tocará algo de vuelta en Washington hasta y vendrá vendrá otro embajador. Ah, o sea que te vas a Washington después sí. y después ves a, a qué otro país te, te van a... Exacto. Bueno, yo voy a ir a Washington a trabajar allá. Allá estaré unos dos años, yo creo. Bien, bien. Eh, pero no te comunicaron los motivos, simplemente fue una decisión de, de, de presidencia, pero no... Sí, y de hecho, cada que llega un nuevo presidente, él, hasta ahora él, eh, él tiene la potestad de cambiar a todos los embajadores sí. estadounidenses uh -huh. del mundo. Somos como 180 eh, y entonces ellos el presidente nuevo cambia de acuerdo tenga sus candidatos o de acuerdo eh, sean eh, después de tres años para nosotros los que somos de carrera más o menos cada dos o tres años. Uh -huh. Bien. Eh, hay uh -huh. todo un tema ahora en este momento eh, con Estados Unidos, eh, con las leyes, las leyes migratorias, sí. con todo el tema de los 2.500 niños estos que eh, siguen sin reencontrarse con sus padres o con sí. las personas adultas con las que se cruzaron la frontera en Estados Unidos que vienen desde México. Eh, ¿Qué pensás de todo esto y qué, qué pensás de la política migratoria y de cómo sí. se puede resolver esto? Porque ahora, de, de hecho, Trump está como intentando resolver esta situación de estos 2.500 niños sí, aproximadamente. Sí. Es un tema súper sensible, eh, que todo, todo mi país está como que adentrado dentro de ese tema. Eh, yo digo que es nuestra democracia al vivo. que es? Está todo el país ahí debatiendo... ¿Cómo vamos a llegar eh, a llevar nuestras políticas migratorias? Por mi parte, yo soy mamá. Yo claro. sé que todas las madres del mundo... Tu costado padres, no puede, tu costado madre, ser humano, ciudadana, no puede estar exento de esto, Exacto, ¿no? okay. porque uno dice, yo como mamá, yo voy a tratar de sacar adelante a mis hijos, sea como sea, tomando claro. los riesgos que sean. O sea que eso uno nunca lo puede dejar de un lado, siendo, claro. siendo padre de familia, ¿no? Por otra parte, también represento a la institucionalidad de los claro, Estados Unidos, al gobierno, claro. Al gobierno, a las leyes, y digo yo, y obviamente el presidente Trump y otros también lo dicen, que no podemos dejar a un lado las leyes y, y la manera legal de entrar a los Estados Unidos. O sea que lo que vemos es ese debate en los Estados Unidos hoy, hoy al vivo, eh, y cómo el gobierno de Estados Unidos va eh, evolucionando sus políticas migratorias al vivo, eh, según el debate, según las ansiedades de nuestro pueblo, según los deseos de nuestro pueblo. Es cosa, cosa difícil llevar este debate nacional ahí en, en público. En, en, esta, en esta cuestión, digamos, eh, he leído, eh, hay millones de informaciones y todas en general son negativas a este momento. ¿Pero es tan distinto lo que se vive en una oficina de estas de aduana de frontera en este momento a lo que era antes, a lo que era no sé en la, durante el gobierno de Obama? Sí, yo tan distinto no lo, no lo veo. Uh -huh. eh, pero lo que refleja, yo creo que lo que refleja el presidente Trump y ahora estas nuevas políticas migratorias, es una, es una ansiedad de una buena parte del pueblo estadounidense que dice... Eh, espera, tenemos leyes. Se supone que la gente que venga al país, los inmigrantes, hay, hay maneras de venir legalmente a los Estados Unidos. El año pasado creo que fue, eh, en los últimos años hemos aceptado eh, un millón de inmigrantes a los Estados Unidos en, en, los, en los últimos años. O sea que hay maneras eh, legales, ordenadas de hacerlo. Yo creo que lo que el presidente Trump está, está interpretando, él lo siente, eh, y lo saca, entonces, por su tuero y lo saca en, en políticas migratorias nuevas, es ese, e, ese esa desconfianza, es esa, ese miedo que sale. Igual se siente como que fue muy abrupto, ¿no? Porque de... tomó la decisión, después se, se, se, se, se, le, se, se tiró para atrás porque tuvo incluso dentro de su propio partido mucho rechazo, está en su familia, sí. eh, o sea, como que en realidad sobre la marcha se va viendo el juego, si lo uh -huh. llevamos a término el fútbol. Sí, sí. Claro. sí. A ver, yo, yo creo... Yo, yo lo veo que es nuestra, es esa democracia al vivo, o sea que a diferencia de tiempos anteriores, de gobiernos anteriores, yo creo que el presidente Trump está haciendo sus políticas, en este caso sus políticas migratorias, al vivo, es como si fuera televisión, televisión al claro, vivo, sí. Sí, que, más más que haga, show, es, él dice rosa, algo se, sí. el pueblo responde y responde Hasta de las diferentes maneras está estos días, ¿no? la, la esposa responde las mamás responden los oficiales los funcionarios hay responden, que reaccionar si todo el mundo y entonces reacciona con esa claro. nueva... Esa, dice, bueno, no vamos por ahí, vamos por acá. Incluso cuando comenzó el gobierno de Trump, la información decía que el, el gobierno de Obama había sido el gobierno que más deportó sí. inmigrantes claro. eh, a, sus, a sus países. Entonces, parecería es. que esta política inmigratoria ya existía sí. antes y quizás no era tan publicitada como, como lo es ahora. Sí. Estos problemas, ¿por qué reflejan? Entonces, esa dualidad de nuestro pueblo, de que queremos ayudar a la gente pero de alguna manera queremos ayudar a los inmigrantes de una manera ordenada y legal. Bien. No queremos que te vayas de este país. ¿Qué tenés ahí? Perdón. Pero este es. Bueno, yo traje. Sin el álbum, Sin el álbum completo. No, mis no, no, no. figuritas. Mira, escucha la Hay amigo? tiempo hasta agosto para escuchalo llenarlo, por favor. Esto. Es que yo les iba a preguntar si aquí en el estudio ustedes, alguien, alguien cambiaba figuritas. Te falta? Tenemos alguna. Es una pobreza esto. Me que... la productora desesperada porque. Estas son las que me faltan. <risa> 60 figuritas. <risa> son como 60. Mira, no. si no las conseguiste, <risa> te las mandamos por un courier. No te preocupes. <risa> vale. Oye, a ver. Si alguna de esas está acá. A ver, a ver. Bueno, Decime, eh, pero. Yo, nosotros, yo estoy lista. A ver, vamos, vamos, haciendo, me, vamos me nos a si decir. Nosotros quedamos. Te agradecemos mucho que hayas haya venido. Y sí, si viene Gracias. un móvil de Daro muy especial, mientras nosotros sí. tratamos de llenarle la sí, sí, sí, sí, arco antes de que se vaya, si viene un móvil de Daro súper, súper, sí, claro. súper especial. Y con predicciones. Con predicciones. Vamos a ver qué nos depara mañana. a ver, ver qué decir nos depara mañana. mañana y en el futuro, hasta el 15, tenemos tiempo todavía. A ver, a ver, a ver qué pasa.